estás en casa Ella sabe cuando tú no estás Ella siente que La observa sin voltear Ella sabe de tu cobardía Ella sabe que ahora estás ahí Tu ventana frente a Su ventana da él sabe que ella ya lo sabe Lo descubrió y enseguida lo reconoció, en silencio ve a su gran amor. Se ha mudado cerca de su casa, tan cercano donde pueda oír. Pasa horas viendo a su secreto amor. Él llega a su casa y corre a su ventana. A escucharla cuando canta Sabe que ella escribe solo a él y cuando las Quien sufra más de los dos, apacien, desean, se besan, su amor. Tan cerca se aman hasta encontrar sus cuerpos hoy Solo hay un testigo: la almohada que abrazan y el miedo que sufren y la cobardía con tanto amor. Se mueren en silencio, cuando uno de los dos está Hoy no estás, hoy no sabe ya nada de ti Hoy le cuesta respirar, y a su corazón ti. Hasta respirar y a su corazón le pidió. Cuando las luces se encienden, su corazón vuelve a ti.